Se muela, es difícil presentarlo de una manera que no lo conozcáis. Cuando digo que es el decano que a mí me gustaría tener, pues siempre le da un poco de pudor, pero yo creo que es un pensamiento bastante generalizado y simplemente nos vamos a quedar con que es el que consideramos nuestro nuestro decano en, en, en Twitter. Eh, nos va a hablar sobre inteligencia colectiva y redes sociales. Un, es fantástico verles. O sea, la mayor, parte de, la mayor parte de las caras es que me suenan todos. Es que es, es como genial, ¿no? A ver. Eh, se decía de antiguo que no, hay, que no hay mayor riqueza en un país que la de sus hombres y mujeres. Es decir, que importa poco qué recursos naturales tenemos, importa poco qué materias primas tenemos, importa poco... Importa poco si tenemos más o menos dinero. Lo que verdaderamente importa es la calidad humana de las personas y la, esa materia prima fundamental que son, que son ustedes. Lo he dicho muchas veces aquí, cuando estoy sentado del lado de allá. Es decir, tenemos el, un colectivo con una, con una inteligencia, con un coeficiente intelectual verdaderamente enorme. El, la persona menos preparada de este colectivo es abogado. Y contamos con catedráticos, con profesores, con con gente que sabe muchísimas cosas, cualquiera de ustedes es experto en una rama del derecho, muy por encima de lo que puedan resultar cualquiera de sus compañeros. Y siempre me he preguntado por qué nuestra agrupación, nuestra corporación, nuestra, nuestro grupo de personas no es capaz de aprovechar toda esa tremenda eh, capacidad que atesora. ¿Por qué al final aquí discutimos 80, eh, qué medidas habremos de tomar para 140.000? Cuando entre esos 140.000 hay personas, hay profesionales, hay juristas que saben muchísimo más que cualquiera de los que nos sentamos aquí. Y siempre me he planteado cómo funcionaba eso de la inteligencia colectiva y cómo funcionaba la inteligencia de enjambre. Y es verdad que cuando se me ocurrió que podríamos movilizarnos todos los abogados para defender las cosas importantes, para defender la justicia para defender la justicia independiente, un sistema judicial independiente y para todos. Que podíamos utilizar algunas de esas estrategias de esas estrategias de inteligencia colectiva, estrategias de enjambre la inteligencia de enjambre eh, bueno hay un libro sobre él que les recomiendo es de Rick Falvinger se llama precisamente así inteligencia de enjambre, está, es, está, es libre en la red, lo pueden bajar en cualquier momento, tiene como subtítulo método para cambiar el mundo un mecanismo para cambiar el mundo y pensé que por qué no podíamos hacer un experimento ya que no para cambiar el mundo, al menos sí para cambiar una una injusta ley de tasas Normalmente cuando se habla de, de inteligencia colectiva suele uno referirse a esas emergencias que hay en la naturaleza y que hacen que seres si aparentemente carentes de inteligencia o sin inteligencia finalmente se, comportan, se comporten como si fuesen grupos inteligentes. Es decir, uno ve un banco de peces y se pregunta, pues ¿cómo se organiza el banco de peces? ¿Hay algún pez que dirija? ¿Hay algún pez que diga ahora vamos a girar todos hacia acá, ahora vamos a girar todos hacia allá? Y sin embargo... No habiendo nadie que organice a esa a esa bandada, no habiendo, ninguna actividad, no, no habiendo ninguna autoridad jerárquica que decida cómo se va a mover el banco de peces, el banco de peces milagrosamente va de un lado a otro y se mueve como tiene que moverse, como si fuese un ballet. A mí no me interesa tanto el banco de peces como quizá criaturas, aún mucho menos inteligentes, pero quizá más inteligentes. Eh, Tratados de Robert Axelrod en cómo evoluciona la cooperación, cómo nace la cooperación, cómo se hace. No, les sugiero, no, obviamente no está traducido al castellano, pero les sugiero que si puede, eh, se compren ustedes los libros de Robert Axelrod porque podrán ver cómo. La historia del mundo no es una historia de competitividad, la historia del mundo es una historia de altruismo, es una historia de cooperación. De hecho, la primera bacteria importante, el, perdón, la primera molécula importante que da nacimiento a toda la vida no es más que un proceso de simbiosis. Todavía pueden ustedes ver que todas las moléculas que todas las células que componen su cuerpo no son más que un conjunto de otras dos células que un día vivieron independientes. La mitocondria es una célula por su parte, por eso tiene su propio ADN, la otra célula, el resto de la célula es otra célula. Hubo un Tiempo en que estas especies vivían separadas hasta que un día decidieron cooperar juntas y a partir de ahí aparecieron los seres vivos, aparecieron lo que conocemos ahora como vida, las la, la formas de vida superiores, es decir, si algún día les cuentan que la historia de la naturaleza o la historia de la biología es una historia de competición, no es verdad los grandes cambios en la historia de la humanidad se han producido por cooperación que no por competición y ya les digo que aunque en estos estos son animales superiores, son peces. Eh, podemos obtener resultados de inteligencia verdaderamente sorprendentes de seres mucho más inferiores. Es decir, les sorprendería saber que hay bacterias que cooperan y dicen, ¿y por qué puede cooperar una bacteria? Porque una bacteria puede tener un comportamiento altruista. Bueno, ¿conocen a alguien que haya descubierto en el mundo el, eh, como un medicamento para curar el ébola? Sin duda alguien no. Pero hay una serie de seres que sí han curado el ébola. Basta con darles tiempo. Si usted le da tiempo al sistema inmune de su cuerpo, si usted le da tiempo y así Teresa se salvó, si usted logra mantener viva a Teresa lo suficiente, unas células que carecen de sistema nervioso, carecen de inteligencia, son capaces de llegar a encontrar un antídoto que acaba con el virus del ébola. Claro, uno se queda pensando, veamos... Mmm, ¿Qué hacen, esas ¿Qué hacen esas células para llegar a, una, a, una, a, un, a un resultado tan parecido a la inteligencia, tan, tan parecido a la inteligencia que logra lo que, no, lo que no logra ningún sabio científico? ¿Podríamos copiar, podríamos imitar esta forma de comportamiento para obtener algún resultado real en, la, en, nuestro, quehacer de, en nuestro quehacer humano? Los informáticos hace mucho que detectaron esto. Y los informáticos utilizan algoritmos para programación y para resolver determinados problemas, que son algoritmos que copian el comportamiento de la naturaleza. Esto se le llama algoritmos biomiméticos. Uno de los algoritmos, por cierto, se llama así, algoritmo de eh, eh, sistemas inmunes artificiales. Y ahora voy a hacer un pequeño guiño, porque estas células, que... estas células se encargan de destruir antígenos. Pero primero tienen que reconocerlos, primero tienen que saber qué antígeno está poniendo en peligro la vida del sistema. Y para eso para eso existen otra parte de estas células. Estas células solas son las que una vez que las otras leas han dicho «Oye, hay un antígeno allí», estas células lo van a prender, se van a dirigir hacia allá y van a acabar con ese antígeno. A esas células, esta señorita que les presento, se llaman curiosamente células T. Eh, y a mí no me parece mal que se llame célula T, porque ¿por qué no parte de nuestro experimento? Somos juristas. La sociedad en su conjunto es difícil a veces que detecte por qué una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial puede poner en peligro la independencia del Poder Judicial, porque la sociedad en su conjunto muy a menudo no es capaz de detectar que una determinada, un determinado tributo, un determinado impuesto, una determinada tasa, está poniendo en peligro el sistema, el sistema de justicia en, en su conjunto. Y por eso es extremadamente interesante que nosotros, que ustedes, que aquellos que son juristas, que estos 140.000 abogados colegiados, estos 140.000 juristas que hay en España, sean capaces de extender sus antenas y al extender las antenas detectar, dónde se están produciendo estas injusticias para suministrar a la horda para suministrar al enjambre para que luego todas las células T sean capaces de reconocer dónde está el antígeno dónde se está dañando el funcionamiento de nuestra de nuestra colectividad y podamos expulsar al, al intruso podamos acabar con una determinada con una determinada política que no es más que una una cadena de información sería poco menos que un virus, que expulsar ese virus, ese tipo de conducta del sistema de forma que preservemos lo que los griegos llamaban la homeostasis, es decir, el equilibrio del sistema. Es verdad que a mí me habría gustado imitar eh, y me gustaría que este funcionamiento en enjambre al final se reduce a unas pocas eh, instrucciones que luego sigue cada uno de los voids, de, los, de las unidades de forma autónoma, de forma independiente y sin, que, y sin necesitar de un jefe que le diga haz esto o haz lo otro. Es verdad que la brigada se llama la brigada. Y es verdad que la gamificamos como la gamificamos. Pero es, es evidente también que se trata de un juego. Es evidente que ustedes entran cuando quieren, salen cuando quieren, que es parte de, de cómo funcionan estos sistemas. Pero también es verdad que al ser humano le gusta un, un darle a su vida un poquito de... Una pequeña dimensión épica, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros somos nadie. Es decir, bueno, sí, somos abogados, somos ciudadanos. Y sin embargo nuestra masa, sin embargo nuestra capacidad de actuar conjuntamente, nuestra capacidad de detectar dónde está la amenaza y dirigirnos contra ella y tratar de sacarla, es algo extremadamente valioso y que no, y que no debe perderse. Por eso me pareció que una de las cosas que debíamos de tratar cuando llevábamos a cabo esta experiencia que, que bueno que, ahora, que, que se llama la célula T que se llama la brigada tuitera, era tanto no quedarnos en esta en este tipo de manifestaciones porque uno hace estas manifestaciones apenas bueno esta es la puerta del, la puerta del palacio judicial de mi ciudad es, y uno siente que bueno pues que movilizar a una serie de abogados para que salgan a la calle, a la calle con, con pancarta está bien eso es eso es aguay de aguay de keyboard pero, pero tampoco satisface, tampoco es algo que vaya a cambiar lo que tenemos que cambiar. Tenemos que desarrollar estrategias nuevas. Eh, por eso yo tenía especial interés en que, en que viniese Javier, porque, porque además Javier, bueno, le recomiendo la, la, la lectura de, de su tesis doctoral, porque además pone ejemplos prácticos sobre, sobre estas cuestiones. Entonces, a mí me interesaba, uno, eh, generar un enjambre generar un enjambre de gente que no obedece a nadie, que está allí porque quiere estar allí, porque esto también tenemos que tenemos que complementarlo el tiempo me lleva loco, tenemos que complementarlo con lo que es la, la economía social. Muy a menudo se desprecia la economía social, sin embargo, quizás si pusiéramos normalmente se pone como ejemplo de economía social la Wikipedia, como ustedes son los más lícitos en un tema muy concreto, sienten la gana de contarlo, ¿verdad? Y al final acaban escribiendo la mejor enciclopedia del mundo, la enciclopedia que más rápido se actualiza y donde mejor se esconden los saberes. Pero esa economía social la puede usted encontrar en España hace solamente 202 años. Por alguna razón, hoy todos tenemos una commodity, que es el ordenador. Hace 202 años, por alguna razón, todos tenían una commodity, que era el trabuco. Por alguna razón, hoy todos sentimos la voluntad de acabar con las tasas. Por alguna razón, en aquel momento, la gente tenía voluntad de no dejarse gobernar, por quien ellos no querían dejarse gobernar. Y al igual que en el campo del saber se produjo la Wikipedia, la mayor obra del mundo, pues hace 202 años se inventó la guerrilla, la mayor obra del mundo, nadie obedece a nadie, pero es que hay alguien que no quiere dejar que un país extranjero gobierne. Y aunque se desprecia la economía social, resulta que esa guerrilla, en cantidad de producción de defensa, y según los documentos franceses, llegó a producir como 20 veces, ...más capacidad de defensa de lo que lograron producir las tropas de Wellington o las, tropas de, eh, o las propias tropas de la corona española. Simplemente eran personas que habían decidido que no iban a dejar su futuro en manos de otros... ...que no iban a dejar su futuro en manos de los gobernantes, que no iban a dejar su futuro en manos de unas organizaciones... ...y que habían decidido ser dueños de su destino. Y de eso se trata. Eh, hice otra prueba que no funcionó, se llamaba las partidas. Porque era, digo, bueno, usted se autoorganiza como quiera, tire como quiera... Pero es que de eso se trata, de que recuperemos eh, la posibilidad de ser dueños de nuestro destino, de que no dejemos que nadie haga por nosotros lo que nosotros podemos hacerlo, de que nos, rosca, de que nos reconozcamos y nos sintamos como lo que somos, esos 144.000 juristas que tenemos una deuda con la sociedad y que tenemos la obligación de decirle dónde está fallando el sistema, por qué puede fallar el sistema y por qué puede acabar todo. Y exactamente igual porque puede acabar todo, pues llega el momento en que yo también tengo que tengo que terminar. Yo desearía que todas estas manifestaciones, que toda, que toda esta voluntad se pudiese articular con las herramientas que ahora nos ofrece la red ahora tenemos un canal de contacto, venir aquí hoy es un esfuerzo impagable para ustedes sin embargo ustedes en su casa, desde su casa y con su commodity, con su ordenador o con su dispositivo móvil pueden cooperar mucho más eficazmente que por la simple presencia aquí, presencia que además les agradezco porque exige un esfuerzo muy superior al que se podría exigir de cualquiera de, de, cualquiera de ustedes Básicamente eso está detrás detrás de T y ya solo me queda decirles que cuando acabe hoy la, la sesión tenemos una cita en la calle de Serrano, 9 me parece o 11, no me acuerdo, en la, que, en la que espero estar por lo menos un ratito con ustedes, disfrutar de este rato y simplemente agradecerles que estén ustedes aquí, son lo mejorcito que tiene España. Muchas gracias.